Buenos días, estamos aquí Yulene, yo y un par de amigos en Formigal. ¿Qué expectativas tienes, Yulene? Mientras ahí pueda dormir en mi casa <risa> <risa> y vuelva, me no sé si soy. Let's go es que para pillar una tel un telecilla y irnos a una pequeñita hay que bajar esto <risa> Hay que decir que no se ha dicho que es la primera vez que Yulene hace snowboard en toda su vida Entonces, bueno, pues poco a poco le, le voy a intentar enseñar todo lo que me enseñaron a mí en su día cuando hice cursillos Y, y a ver cómo evoluciona Ayer de tarde hemos terminado la, la jornadita de la mañana y ahora con, con estas máquinas sale un poco de caña. Ahí no vuelve ni vuelve. La ves a pillar. <risa> <risa> es guapísima, la neta. Ahí me morado, eh. Vamos a traer. Venga, venga. <risa> Fuck you Bueno, espero que os haya gustado mucho el vídeo. La verdad es que me hace un montón de ilusión poder compartir este tipo de aventuras con vosotros. Fue una experiencia genial. Se lo tengo que agradecer sobre todo a mis amigos, a mi novia por su paciencia y a todas las personas que comparten su tiempo conmigo. Si queréis más aventuras de estas solo tenéis que apoyar este que canal suscribiendo, dando like y, y todo todo lo que ya sabéis que tenéis que hacer y poco más. La verdad tengo muchísimas muchísimas ganas de seguir compartiendo con vosotros pues mi día a día, mis aventuras, mis experiencias y, y prácticamente todo lo que os pueda ser de interés. Así que lo dicho, espero que hayáis disfrutado mucho con este vídeo y hasta la próxima.